Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos nuestra jornada en la presencia de Dios, esta nueva semana que el Señor nos regala. Hoy lunes la iglesia celebra la fiesta de San Marcos Evangelista, probablemente un discípulo del apóstol Pedro y también acompañó al apóstol San Pablo en varios de sus viajes. Que San Marcos Evangelista nos enseñe a ser discípulos y a ser predicadores, a llevar la buena noticia. Vamos a iniciar nuestro día dándole gracias a Dios.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 Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas las partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que San Marcos hoy nos enseñe a ir a hablar de Dios, a predicar El Evangelio precisamente nos está anunciando Nos está dando a conocer ese envío misionero de nuestro Señor De ir por todo el mundo No podemos guardarnos eso que hemos oído y eso que el Señor nos ha enseñado. Mis queridos hermanos, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.